UADC informa, calidad académica. El director de la Facultad de Medicina Unidad Saltillo, Francisco Durán Niñiguez, rindió su segundo informe de actividades, en el que destacó la implementación de acciones como equipamiento de aulas, oficinas y laboratorios. Mencionó que actualmente se construyen cuatro aulas y cuatro cubículos para maestros. Se inició el proceso de cambio de alumbrado a luminarias LED para el ahorro de energía y se adquirió material biológico para el laboratorio de diserciones. Además, se inició el proyecto de revisión de la reforma curricular en coordinación con la Facultad de Medicina Unidad Torreón y la Escuela de Medicina de Piedras Negras. La Facultad de Ciencias de la Comunicación realizó el Festival de las Lenguas del Mundo como un ejercicio en el que las y los estudiantes de la UADC buscan promover y apreciar la diversidad lingüística que existe en Saltillo. En esta sexta edición del festival se desarrollaron paneles con expertos, presentación y premiación del concurso de cápsulas de video y una fiesta cultural en la que participaron el grupo de cocineras tradicionales, el merendero Saltillo y estudiantes de la Facultad, quienes pusieron a la venta platillos y diversos productos. Se presentó el grupo de música de la Facultad, sexta línea, y el ballet folclórico de la benemérita Escuela Normal de Coahuila. Carlos Alberto Centeno Aranda, director de la Facultad de Derecho de la UADC, rindió el tercer informe de su segundo periodo y pasó la batuta a la directora electa Adriana Centeno Aranda, quien tomó protesta como titular del plantel educativo. El director destacó lo realizado en infraestructura, actividades académicas y en la reforma completa de la licenciatura en Derecho, ...cuya calidad educativa ha sido reconocida a nivel nacional con el distintivo vanguardia... ...que otorgan en conjunto la Núñez y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, se obtuvo el nivel 1 en la última evaluación por los IES. La Responsabilidad Social Universitaria, un compromiso ineludible, fue el nombre de la conferencia... ...impartida por la doctora Sonia Reinaga Obregón en la Facultad de Jurisprudencia... La doctora Reynaga es profesora investigadora titular adscrita al Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con perfil PROMEP y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En este sentido, la UADC realiza acciones enfocadas a la responsabilidad social mediante el trabajo que se hace a través de la coordinación de la Agenda Ambiental Universitaria y la implementación del Sistema de Manejo Ambiental, así como diversas acciones a través de la coordinación de Igualdad de Género y la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios. Internacionalización José Emanuel Silva Hernández y Rogelio Perales Puente, estudiantes de licenciatura y posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil Unidad Torreón, participaron en el XV Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Civil Colegio. 2019, que se celebró en Bogotá, Colombia. Ambos estudiantes representaron a la UADC y fueron reconocidos como actores fundamentales en el proceso de crecimiento y consolidación de los proyectos de vínculo comunitario, ya que han desarrollado y fomentado la participación de dicho evento. Ambos estudiantes formaron parte de la Honorable Asamblea Latinoamericana, la cual está integrada por representantes de cada uno de los países que forman parte de la Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ingeniería Civil, ALEIC. Cultura Como parte de los conciertos del XXV Festival Internacional de Órgano realizado en la Catedral de Santiago de Saltillo se presentó el maestro Víctor Urbán Velasco Este evento surgió en 1994 como una iniciativa del maestro Santiago Chío Zulaica fundador, director y promotor de la Escuela Superior de Música para celebrar los 25 años del festival, se entregaron reconocimientos a quienes han hecho posible la realización de este, así como a la Catedral de Santiago, que ha albergado cada uno de los conciertos durante 25 años. Universidad Autónoma de Coahuila. En el Bien, fincamos el saber.